de XN nos pagan del 18 al 20, en este momento a todos, al 99% de los distribuidores independientes que han hecho las cosas correctas dentro de la compañía, hoy les estaban pagando. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ir a comprar de pronto el mercado, para poder estar estos cuatro días dentro de su casa con toda su familia, pagar sus facturas, pagar todas sus necesidades, ¿cierto? Y guardar, me imagino que estarán guardando el 20 o el 30% para situaciones como estas, para hacer ahorros, para después invertir y poner a trabajar el dinero. Eso ya es eh, educación financiera. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. ¿Cómo podemos generar un ingreso digno aquí en Colombia mayor a 1.500.000 pesos? gracias a la compañía de XN. Ok, dentro de la compañía de XN, cuando nosotros presentamos esta oportunidad, bueno, tenemos eh, cuatro maneras de poder hacer parte de esta gran compañía, de poder conectarnos con la compañía de XN. Una de ellas es Adquirir una membresía dentro de la compañía que tiene un valor de 54 mil 400 pesos. ¿Qué incluye la membresía? Incluye un brochure que está en español o en inglés, donde vamos a tener información de lo que es la compañía de XTN, lo que son los logos de la compañía, los diferentes conceptos, el fundador de la compañía, el productos productos, el reconocimiento, el ganoderma lucidum, sus certificados, el, y el plan de compensación, el plan de marketing de la compañía de XN, un CD corporativo y un sticker para poder pegarle en el carro, en, algún, en alguna ventana. También vamos a poder tener nuestra plataforma donde vamos a poder mirar nuestro negocio, vamos a tener beneficios de la membresía, como ya sabemos que es una membresía totalmente vitalicia, nunca se vence, que es una membresía internacional, podemos hacer el proyecto en cualquier parte del mundo, gracias al concepto de un mundo, un mercado, que podemos eh, construir un legado, ¿sí? Es heredable. Entonces, tenemos esa opción, que es la de 54.400, pero no trae, no trae producto. O tenemos la otra, que es de 90 y 91, creo que quedó, con una caja de café, con 20 sobres, y tenemos la otra que es del kit premium que trae el RG y el GL de 30 cápsulas cada uno. En el día de hoy, dentro de estas diapositivas que vamos a ver, ¿sí? vamos a, a empezar con el kit pequeño. No todo mundo tiene para ingresar con los otros kits o con el de 518 mil pesos que es el IOC. Pero de DXN nos da la oportunidad de poder ingresar con uno de $54,400. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. ¿Listo? Estamos aquí pensando en todas las personas que deseen emprender. Segundo, vamos a consumir mínimo 30 puntos mensuales. ¿Listo? Y vamos a coger de modo de ejemplo la caja de café. ¿Listo? Es el segundo paso. Primer paso, afiliarnos con un kit de $54,400. pesos para tener la membresía y todos los beneficios de la compañía de XN, que el producto venga directamente de la empresa a cada uno de nosotros. Segundo paso, vamos a consumir mínimo 30 puntos mensuales y ya vamos a ver el porqué de esos 30 puntos y vamos a coger de modo de ejemplo el día de hoy el café. ¿Listo? Y el tercer paso muy importante, vamos a conseguir a tres amigos, a tres personas. Y les voy a enseñar a hacer lo mismo que yo. Eso se llama el poder de la duplicación. O sea, que ellos también ingresen con 54.400 y que hagan 30 puntos dentro del transcurso del mes. O sea, que consuman 7 cajas de café. ¿Listo? Ahora, muy importante lo que vamos a ver en este momento. Los términos. Hay que entender los siguientes términos. Familia y equipo. ¿Listo? Entonces, acá en robo... Entre paréntesis tenemos PB. PB, ¿qué significa? Valor de punto de cada uno de los productos. El café tiene 4.6, sí, valor de punto. Ahora, en el siguiente paréntesis, PPB es el valor de punto personal, o sea, mi compra personal. ¿Listo? En el tercer paréntesis, el GPB. Valor de punto grupal. ¿Qué quiere decir eso? El valor de puntos que hagan las personas que yo patrocine. ¿sí? Por eso se llama valor de punto grupal. Y en el último es el PPB, que significa valor de punto grupal y personal. O sea, se suman los puntos grupales más los puntos personales que yo haga. ¿Ok? Muy importante esta definición de estos términos. ¿Dónde los podemos encontrar? En una lista de precios. Ahí los pueden encontrar. Ok. Ahora, muy importante. Y dentro de su plataforma, ¿sí? en su e-word, ahí pueden encontrar los GPBs y los PGPBs, ¿listo? Y los, PB, los PPBs personales. Ahora, esta tabla que vemos acá, súper importante, déjenme acá, miro. DXN maneja una tabla que es cuando usted y yo hemos acumulado los primeros 30 puntos, estamos al 6%. ¿Ok? Gracias a que DXN es una compañía justa y generosa, su plan de compensación es justo y generoso, ¿sí? Recordemos los cuatro pilares de la empresa. El Primero, la estabilidad de la compañía. Es una compañía que lleva 27 años en el mundo, que está en más de 180 países, que es una compañía que ella misma cultiva, manufactura y comercializa, distribuye sus productos. No depende de terceros y es dueña de sus propias tierras. O sea, nos brinda una estabilidad. Segundo, la superioridad en los productos. Son productos pioneros, son productos únicos de alta calidad a bajo precio en diferencia con las otras compañías de multinivel que se dediquen al negocio de Ganoderma Tercer pilar de la compañía de XN, un plan de mercadotecnia justo y generoso. Dentro de él encontramos que los puntos no se pierden, que el rango no se pierde, ¿ok? Que hay también dinámica de comprensión. Aquí hay muchísimos muchísimas formas de ganar dentro de DXN. Sí o sí, vamos a ganar en DXN, ¿listo? Y el cuarto pilar es que podemos formar o ganar gracias a que construimos una red a nivel global, ¿listo? Entonces, esta tabla que estamos viendo aquí nos dice que cuando estamos al, que cuando tenemos 30 puntos, ¿sí? Esos 30 puntos pueden ser los propios tuyos juntos con los de tu... Organización, si ya has tenido, si estás patrocinando personas, estás al 6%. Cuando acumules 120 puntos, sumando los primeros 30 puntos, vas a estar al 9%. ¿Listo? Cuando estemos a 400 puntos, estamos al 12%. Cuando estemos a 800 puntos, estamos al 15%. Y cuando estemos a 1,300, estamos al 18%. Cuando estamos a 1,800 puntos, estamos al 21%. Y aquí llegamos al primer rango de la compañía de XN, que es el de agente estrella. ¿Ok? Y muy en claro, lo que yo les voy a decir y se lo digo con postura. Sí o sí, ustedes... Y yo llegamos a agentes estrella en la compañía de XR. Así no tengamos a nadie en la organización, así sea, solamente nuestro propio consumo, sí o sí vamos a llegar a agentes estrella. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en DXN no se pierden los puntos. ¿Listo? Eso es poderosísimo. ¿Ok? Y en el 99% de las otras compañías, lamentablemente, al cierre de mes, se te pierden los puntos. Aquí en DXN no, te los pagan, pero se te siguen sumando para que sigamos creciendo de porcentaje y de rangos. ¿Listo? Continuamos. Y como miramos aquí, ejemplo, tenemos la caja de café Linchi. que tiene 20 sobres y que tiene 4.6 PBS O sea, el valor de punto de la caja de café es de 4.6, que es la que estamos cogiendo aquí a modo de ejemplo. Para que entendamos más el término del de SV, ¿qué es el SV? A veces vemos la lista de precios y en la última, en la última casilla dice SV. SV significa valor sobre el cual se calculan las comisiones de cada uno de los productos de la compañía de XN. Listo. Entonces, valor sobre el cual se calculan las comisiones. Vamos a coger el café. El café tiene un costo para precio distribuidor, o sea, para nosotros que ya tenemos código en la compañía de XN, de $41,300 pesos, es el nuevo precio que está en este momento. ¿Qué hace la compañía de XN? coge esos 41,300 pesos y saca el valor comisionable. El valor comisionable de la caja de café es de 17,300 pesos, como lo vemos acá en el muñequito que está allí. Listo, 17,300 pesos es el valor comisionable, lo que reparte la compañía según el porcentaje Gracias a la acumulación en la tabla que vimos anteriormente. Y, Cristian, ¿qué sucede con el resto? El resto, o sea, los 24 mil pesos que quedan son de la compañía DXN. Gastos de qué? Cultivo, de manufactura, nómina, distribución, todo lo que le genera el, el costo neto a la compañía de distribuir y comercializar el producto, de allí lo saca. O sea, mire, familia, algo espectacular. A DXN el plan de compensación tradicional le tardó cinco años. Cinco años en realizarlo al fundador de la compañía junto con todo su equipo, para que sí o sí, donde llegue, al país que llegue, funcione. Que hay una crisis, no importa, en DXN se te paga tu valor comisionable, gracias a que la compañía hace esto, saca lo que le corresponde a ella y saca un valor comisionable. Que el dólar subió, no importa, no dependemos del dólar. A nosotros no nos afecta, que el euro no no no no importa, a nosotros eso no nos afecta para nada, gracias a que DXN tiene un valor comisionable. Eso es algo poderosísimo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, muy claro esta parte, ¿no? Y si vamos, no, que quiero ver el de la espirulina. En la parte última dice el valor comisionable. ¿Listo? Ahora, continuando. Vamos a mirar el siguiente planteamiento de una forma hipotética. O sea, lo que estamos hablando aquí no es que la compañía lo tenga en un módulo, no. Es una estructura que nosotros, el equipo eh, de 10 emprendedores, gracias al diamante Jorge Iván Quintero, pues lo diseñó para que todas las personas se puedan beneficiar y que sí se puede construir un ingreso residual de esta manera. Y es de verdad que funciona porque ya lo hemos hecho. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Vamos a plantear un caso hipotético de un potencial de ganancias durante cinco meses bajo los siguientes dos supuestos. ¿Ok? Listo. Primero, las ventas personales por cada distribuidor son de 7 cajas, de INCHI, que nos da 32.2 pbs. ¿Por qué nos da 32.2 pbs? 4.6, con su calculadora, por 7 cajas de café, te da 32.2 pbs. ¿Listo? Ese es el primer supuesto. No los estoy mandando a vender. Ustedes también las pueden consumir. Pero si las vendieran, recuerde que la venta directa es una de las formas de ganar aquí en DXN. ¿Listo? Ahora, el segundo supuesto es que cada uno de nosotros patrocine a tres nuevos miembros, a tres nuevos distribuidores una sola vez. O sea, voy a, a conseguir a tres personas una sola vez. ¿Hasta cuándo? Ya les diré hasta cuándo. ¿Listo? Pero vamos a enfocarnos primero en esas tres personas. Digamos, eh, lunes y martes me dedico a Juan. Eh, miércoles y jueves me dedico a María, y viernes y sábado me dedico a Pedro, ¿sí? a trabajar a cada uno de sus listas para ayudarlos, y ya el domingo descanso. ¿sí? De esa forma lo podemos hacer. Listo, para no, no saturarnos de datos directos al principio. Ahora, ¿por qué hablamos de la venta directa? Consiste en vender un producto, en este caso en la caja de café, a las personas que no son miembros. Sí, y se obtiene una ganancia directa a partir de la diferencia de precio público a precio distribuidor. Cada uno de nosotros en nuestra lista de precios eh, tenemos el valor en cuánto nos sale el café de precio distribuidor y en cuánto lo podemos vender recomendado por la compañía de XN. O sea que si una persona te dice, oye, hombre, me gustó ese café, Cristian. ¿Cómo hago para, para poderlo consumir en mi casa? Ok, listo, excelente. Juan, tienes dos opciones. Una de ellas es cómpramelo a mí y pues mi bolsillo y yo te lo vamos a agradecer. ¿Listo? Porque es que yo me gano un diferencial que es del 50%. Ah, ok, excelente. O la otra es que yo te ayudo a conectarte con la compañía de XN para que tú goces también de esos beneficios. ¿Listo? Esa es una de las dos, esas, esas dos formas tienen las personas para poder eh, consumir y tener los beneficios. Listo. Entonces, miren, miren este ejemplo que está aquí en esta diapositiva. ¿Cuáles son las ganancias por venta directa? Si nosotros vendiéramos siete cajas de café Linchi Black Coffee, ¿qué, ¿por qué le digo que para vender estas siete cajas de café si de pronto no tienes el dinero en el momento? O sea, solamente tuviste para ingresar con 54.400 pesos, ¿ok? Listo. Pero, Cristian, yo no tengo para comprar las siete cajas de café. que me valen? ¿Cuánto me valen a mí las siete cajas de café? Si estoy empezando y todavía no tengo el dinero, 41.300 por 7, me valdrían 289.100 pesos. ¿Ok? No hay ningún problema. Ya tienes un código en la compañía que lo adquiriste gracias a la membresía 54,400. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Vas a darle a compartir, vas a hablar con las personas y vas a vender tus siete cajas de café. ¿Listo? Entonces, estas siete cajas de café tienen un precio público Precio público 62 mil pesos es el precio recomendado por la compañía de XN. O sea, no te vayas a pasar de esos 62 mil pesos. De verdad no deberías okay. hacerlo. Porque hay personas que te van a comprar la primera caja o la segunda caja de café. Va a haber un momento, si tú se la estás vendiendo a 70 mil. A 70 mil pesos. Pongamos que a 70 mil. Resulta que esta persona decide afiliarse a la compañía de XN y va y mira que valía 62 mil pesos. Que le estás cobrando 8 mil pesos de más de diferencia. ¿Qué va a decir esta persona? Hombre, esta persona no es íntegra. Esta persona no es íntegra. Entonces, no me afilio con él, me voy a afiliar con otra persona. Nos puede pasar. Entonces, si la compañía ya nos está recomendando ese precio, pues hagámoslo ese precio. ¿Listo? 62 mil pesos. ¿Cuánto nos sale a nosotros? 41 mil 300. Entonces, ¿cuánto es la, la, la, ¿cuánto es la mitad de 41 300? $20 ,700 pesos. O sea, nos ganamos el 50%, ¿ven? Entonces, esa es la ganancia por cada una de las cajas. Esas siete cajas nos dejarían de ganancia $144,900 pesos. ¿Ven? Entonces no tenía la plata para hacer mis 30 puntos, pero vendí siete cajas de café, obtuve mis 30 puntos, y fuera de eso obtuve un ingreso aparte de $145,000 pesos para mi bolsillo. ¿Es buen negocio o no es buen negocio la venta directa? No los estoy mandando a vender, pero recuerden que ventas es igual a ingresos, familia de equipo. Y es una de las primeras formas de ganar que tenemos aquí en DXN. Ahora, muy bien, vamos a prestar atención a este comunicado, a esta nota que tenemos aquí. Esta nota nos dice lo siguiente. Dice, las cifras indicadas se basan en la perfecta ejecución del plan y pueden variar en función de la tasa de éxito, de la duplicación y los esfuerzos de los distribuidores mensualmente. ¿Listo? Por lo tanto, no se debe interpretar como una afirmación o garantía de cualquier manera. ¿Listo? O sea, lo que está aquí yo no te lo sostengo. ¿Listo? Porque de pronto alguien está grabando esto o alguien se lo pasa a la compañía y dicen, vea, es que el diamante Cristian Fabián Londoño me dijo que yo en cinco meses podía ganarme millón seiscientos mil, millón setecientos mil pesos. Él lo dijo en esta capacitación y está la prueba. No, por eso estamos dejando muy en claro. Es, por, es como, por ejemplo, lo que dice la caja de café en la parte de atrás, que dice, este producto no es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Eso dice la caja de café en la parte de atrás. Pero ustedes y yo, que ya hemos escuchado al doctor Lin Xiong jin que ya hemos visto la ganoterapia, sabemos que esto es un superalimento que cualquier persona lo puede consumir desde mujeres en estado de embarazo, ¿cierto? Pero estas son unas reglas y unas normas que colocan la compañía para poder que el producto sea distribuido dentro del país por el INVIMA, ¿listo? Para no tener... Problemas con el INVIMA. ¿Listo? Entonces se curan en salud la compañía de XM. Lo mismo estamos haciendo nosotros aquí en este momento con lo que les voy a mostrar. Pero si ustedes, familia y equipo, lo creen en la mente, ustedes tienen la visión de que en cinco meses ustedes pueden construir lo que yo les voy a mostrar, créanme que así lo van a hacer. ¿Sí? Ese es el poder de la visión. Es ver con la mente lo que los ojos no pueden ver. Pero gracias a que nosotros tenemos una, una convicción y una fe de que la visión de la compañía, de que el plan de compensación, de que tenemos un excelente producto, sí funciona. Eso es darle postura y darle carácter al proyecto de XN. Que yo les puedo hablar a ustedes con la mayor certeza sí de que esto funciona. ¿Ok? Entonces, nos vamos a la primer lámina. Vámonos al primer mes, habiendo entendido muy bien cuál es el producto que vamos a manejar, cuáles son los términos, ¿sí? cuál es el producto, cuáles son las ganancias de venta directa. Vamos a empezar a construir la red de xn Entonces, ¿qué sucede el primer mes? El primer mes, ustedes y yo vamos a comprar o vamos a vender estas siete cajas de café. El primer mes que hicimos, el primer mes que vamos a hacer siete cajas de café, si siete cajas de café ustedes la multiplican por 4.6, que es el valor de punto de la caja de café, nos da 32.2 pbs, ¿correcto? Listo. Ahora, valor sobre el cual se calculan las comisiones personales, aquí estamos en la segunda de esas siete cajas de café, sabemos que el valor comisionable de la caja de café son 17.300 pesos, si lo multiplicamos por 7, eso nos daría 121,100 pesos. Listo, entonces, en el primer mes, este somos nosotros, el círculo rojo tú y yo, este somos nosotros. Listo. Hicimos 30 puntos, o sea, nuestras 7 cajas de café. Estamos al 6%, ¿se acuerdan de la tabla que les mostré al principio? Cuando hacemos 30 puntos, vamos a estar al 6%. Listo, entonces, empezamos. En el primer mes... El valor de punto que obtuvimos, los puntos que obtuvimos fueron 32.2 PBs, que esos son 7 cajas de café por 4.6. Listo. Ahora, ¿cuánto tenemos acumulado? Pues 32.2, porque apenas estamos empezando. La posición del distribuidor, o sea, la posición de nosotros sería del 6%. 30 puntos equivalen a estar al 6%. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el bono personal? Porque DXN es una compañía que es tan justa y generosa que nos paga de nuestras propias compras. ¿Se imaginan eso? Eso es algo espectacular. Nos pagan por consumir el producto, o nos pagan también por vender el producto. Eso es algo poderoso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sacamos el valor comisionable de nuestros 30 puntos? Como les decía, coger esas 7 cajas de café, le sacamos el valor comisionable, que son 17,300 pesos, lo multiplicamos por 7 y nos daría 121,100 pesos. Lo multiplicamos por el 6% porque es el porcentaje que estamos gracias a los primeros 30 puntos. Eso nos va a dar 7,266 7, pesos. ¿Mm? Imagínense en eso. Uy, Cristian, eso es muy poquito. Hombre, ¿te parece muy poquito? Que por primera vez una empresa te pague por consumir un café o por distribuir o por recomendar un café? ¿Cuánto llevas consumiendo el café, eh, Pepito Pérez, que consumes, que mantienes comprando en el supermercado? No, llevamos en la familia como 20, 30 años, 40 años consumiendo ese café, ok, y esa marca te pagó alguna vez por consumir ese café o por darle a tu familia cuando ibas o por recomendarle a alguien ese café? Ah, no, no, no, nunca, nunca me pagaron. Ah, ok, entonces imagínate, aquí por primera vez te están devolviendo 7.266 pesos. Que te pueden servir, no sé, para algo. ¿Cierto? Pero te pueden servir. Entonces, ah, ya, ya, ya, viéndolo así, ya, exactamente. ¿Listo? Entonces ya sabemos que en el primer mes que hicimos, nos afiliamos con 54.400 y que vendimos o consumimos 30 cajas de café. ¿Listo? B, 30 puntos, perdón, que son 7 cajas de café. ¿Listo? ¿Y qué, cuánto nos ganamos el primer mes? 7,266 pesos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el segundo mes? Vamos a empezar a construir lo que son un ingreso residual. ¿Cómo construimos un ingreso residual en DXN? ¿Cómo lo vamos a construir? Pues patrocinando a personas. ¿Listo? afiliando a personas. Ahí es donde está la habilidad de la prospección. ¿Cómo hacemos la prospección? Que eso lo vamos a ver en otro, en otro momento. O también ustedes pueden ver, y eh, el, leer el libro de CoPro. Ahí está la, los siete pasos para convertirnos en unos profesionales del Network Marketing. ¿Listo? Entonces, uno de ellos, la habilidad de la prospección, prospección caliente, que es cuando ustedes y yo sacamos esa lista de todas las personas que conocemos prospección en tibio, que es cuando, digamos, eh, llamé a mi tío pero mi tío me dijo que no pero yo le pedía a él un referido que si sabía de alguna persona que quisiera emprender y él me dio un referido esa es la lista en tibio o la lista en frío que son personas que ustedes y yo no conocemos que están afuera en la calle que tenemos cierta forma de romper el hielo y de abordarlos a cada uno recuerden que estamos brindando una solución a un problema que tienen y la mayoría de personas tienen un problema ya sea en salud o ya sea económico, entonces ahí va la habilidad de prospección y de esta manera nosotros podemos trabajar esa, esa lista ¿sí? Esa lista caliente, o tibia o fría, y podemos ir trayendo personas al proyecto, ¿ok? Que Eso ya en otra, en otra capacitación, esta semana vamos a estar dando capacitaciones, todo el fin de semana podemos hacerlo. Entonces ¿qué sucedió en el segundo mes? Yo, Cristian Fabián Londoño hice otra vez mis 30 puntos pero Empecé a hablar con mis amigos, con familiares, con personas y también les presenté esta maravillosa oportunidad que es de XN, esta herramienta para poder ellos construir también un ingreso residual el día de mañana sin necesidad de dejar el trabajo que están haciendo. Entonces, tres personas dijeron que sí. Listo, pero le hablé como a 30, le hablé como a 20, le hablé como sí, a, a 10. Y tres personas me dijeron que sí. Ok. ¿Qué tienen que hacer ellos? Se afilen también con 54,400. Y fuera de eso, tienen que hacer cada uno de ellos 30 puntos. Lo mismo que estoy haciendo yo. O sea, les voy a enseñar a ellos a hacer lo mismo. Entonces nos vamos acá. Ya sabemos que lo que está acá en rojo es lo que siempre debemos hacer, ¿cierto? Valor de punto personal, que son 7 cajas, que vamos a consumir 32.2 pb y que de dónde nos van a pagar del valor comisionable. Listo. Entonces, el mes anterior, ¿cuánto teníamos acumulado? 32.2 pb, ¿cierto? Estábamos al 6%. Listo. Ahora, en este mes actual, o sea, en el segundo mes, ¿qué sucedió? Que yo conecté a tres personas. Esas tres personas hicieron también su compra o vendieron sus siete cajas de café, o sea, que hicieron 32.2 pbs, más mis 32.2 pbs, o sea, que lo vamos a multiplicar a los 32.2, lo multiplicamos por cuatro. Eso nos da 128.8 pbs, 100.828 pbs. Listo, eso nos da la sumatoria de todos, por eso acá dice... Valor de punto grupal y personal. Se suman los dos, el mío y el de mi equipo. Listo. Entonces, ¿cuánto tengo acumulado contando los del primer mes? Los 32.2. Tendría 161 pbs. Listo. ¿Eso qué nos quiere decir según la tabla que estamos al 9%? Recuerden, 30 puntos estamos al 6%. 120 puntos acumulados estamos al 9%. O sea que aquí se está cumpliendo. Posición del distribuidor, o sea, de tú, de la, de la bolita roja, o sea, de nosotros, es del 9%. ¿Listo? Entonces vamos a sacar el bono personal. Si estamos al 9%, sería mil pesos, mil $121,100 pesos, que es la misma compra que yo voy a hacer, sin ¿sí? Mis 7 cajas de café, eso es el valor comisionable. Lo multiplico por el 9% y son $10,899 pesos. Eso me pagan por mi propia compra. Listo. Ahora viene lo que es el bono grupal. ¿Qué es la tercera forma de ganar en DXN? Estamos viendo la venta directa, estamos viendo el bono personal y ahora estamos viendo el bono grupal, que es el mismo bono diferencial que DXN nos paga cada vez que nosotros hacemos nuestros 30 puntos y nos paga un diferencial de la posición que estemos, ¿sí? A nuestros líderes, a las personas que hemos patrocinado cada vez que ellos también hagan sus 30 puntos. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? Tenemos tres líneas y cada uno de ellos, como hicieron 30 puntos, ellos están al 6%. ¿Listo? Y como yo, con la acumulación, que tengo más de 120 puntos, estoy al 9%. ¿Qué quiere decir? Que tengo un diferencial del 3% de cada una de mis líneas. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Si alguien, por favor, eh, eh, se enreda, puede escribir la pregunta. Con mucho gusto le vamos a dar. A, a resolver las objeciones ¿listo? entonces yo estoy al 9% ellos están al 6% y me van a pagar el diferencial del 3% de cada una de mis líneas por eso acá en el bono grupal aparece el valor comisionable grupal entonces ¿qué quiere decir? que voy a multiplicar 3, son 3 líneas por 121.100 pesos ¿por qué? porque eso a ellos también les sale lo mismo sus siete cajas de café, el valor comisionable son de 120 mil pesos. Eso lo voy a multiplicar por el 3%, que es la diferencia en, que, la, en el que yo estoy y ellos. ¿Listo? ¿Eso cuánto me va a dar? Me va a dar 10,899 pesos. Hombre, todavía es muy poquito, Cristian. ¿Qué sucede aquí? Tranquilo, que este es uno de los bonos más grandes que vamos a encontrar dentro de la compañía de XN cuando estamos construyendo nuestros ingresos residuales. En este segundo mes, ¿qué pasó? obtuvimos unas ganancias de $21,800, pesos, que realmente todavía es muy poquito. Pero si ustedes y yo tenemos la visión, si ¿sí? tenemos la fe de lo que se, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que dentro de cinco meses vamos a ser recompensados con un gran ingreso residual gracias a construir, porque DXN es una compañía real, genuina, de la industria del network marketing, tenemos que construir mes tras mes. ¿Listo? Ahora, nos vamos para el tercer mes. De aquí se empieza como a colocar mejor la cosa. ¿Listo? En el tercer mes, ¿qué sucedió? Yo solamente tuve que conseguir a tres personas. ¿Listo? Y me estoy enfocando en ayudar a estas tres personas. ¿Sí? Como les decía, dos días a la semana para cada uno, para ayudarles a trabajar la lista a cada uno de ellos. ¿Listo? No me voy a, a complicar que voy a abrir eh, tres frontales más. Todavía no. Porque apenas estoy empezando y me voy a enfocar en ayudar a estos tres hasta que ellos crezcan a cierto porcentaje. Y de ahí me voy a enfocarme en mis otros tres porque ya lo sé hacer primero acá. ¿Listo? Si puedes administrar un buen negocio, un solo negocio, lo administras bien, puedes administrar varios. Pero si ni siquiera eres capaz de administrar un solo negocio, imagínate administrar varios negocios al mismo tiempo. Lo mismo sucede aquí. Entonces, nos vamos acá. Valor de punto grupal. Del mes anterior, personal y grupal, ¿cuánto teníamos acumulado? 161 puntos, listo. En este nuevo mes, en este nuevo mes, yo hice mis 30 puntos y cada una de las personas que están en la compañía, que están ingresando, también hicieron sus 30 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las siete cajas de café son 32.2, lo voy a multiplicar por 13. ¿Por qué por 13, Cristian? Porque si hacemos el factor exponencial, el crecimiento exponencial, factor compuesto, perdón, que está sucediendo aquí, ¿sí? Recordemos que, cada, que estas tres personas trajeron a tres personas y cada uno de ellos van a traer a tres personas también después, ¿no? Entonces aquí podemos contar que tenemos 3, 6, 9, 12 y conmigo somos 13 personas. En el tercer mes vamos 13 personas contándonos. A nosotros, ¿listo? Multiplicamos 13 por 32.2 pbs, eso nos da 418.6 pbs que tenemos hasta el momento. Si lo sumamos con los 161 pb del primer mes y del segundo mes acumulados, tendríamos 579.6. ¿Listo? Estamos aquí acumulados. 579.6 puntos acumulados. ¿Qué quiere decir eso? Que según la tabla, si yo tengo más de 400 puntos, ¿sí? estoy a un 12%. Listo. Entonces, ¿cómo sacamos el bono personal? Igual que la otra vez. Yo hago mis 32.2, que son 121.100 pesos de valor comisionable. Lo voy a multiplicar por el 12% que estoy, gracias a la acumulación de puntos. Y obtengo un bono de 14.500 pesos de bono personal. Ahora sí viene lo que es el bono grupal. ¿Qué sucede? Yo estoy al 12% y los tres directos míos van a estar al 9%, gracias también a la acumulación de puntos. Entonces me van a pagar ese diferencial, y ese diferencial, familia y equipo, lo vamos a sacar de la siguiente manera. Son tres personas, ¿listo? Esas tres personas, si ustedes ven, cada uno de ellos hizo 121 ,100 pesos, más mi 121 mil 100 pesos de valor comisionable, lo multiplicamos por el 3%. Entonces, 121 mil por 4 por nos daría 484 ,300 pesos. Y eso quiere decir que estaríamos, si lo multiplicamos por el 3%, que es la diferencia en que yo estoy al 12 y ellos al 9, obtengo un bono diferencial de 43,596 pesos. O sea, realmente es muy poquito. Si eso lo sumo con las 14,500 pesos de mi primer bono, eso es eh, un total de ganancias en mi tercer mes de 58,128 pesos. Recuerden que estamos construyendo un ingreso residual. Que, que si lo hacemos bien, esto va a ser una cosa... O sea, estamos construyendo los cimientos, ¿Listo? Para que el día de mañana ese edificio, ese edificio no se nos vaya a derrumbar ante cualquier tempestad, ante cualquier crisis. ¿Ok? Ahora nos vamos para el cuarto mes. Miren ya lo que va sucediendo aquí, cómo va creciendo todo en DXN, gracias a hacer las cosas bien hechas. Resulta que en el cuarto mes me seguí duplicando, yo también hago mis 30 puntos, mis tres primeros directos hicieron sus 30 puntos... Y cada uno de los que yo están trayendo también hicieron 30 puntos. Y se afiliaron tres personas nuevas en cada una de mis líneas. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Listo. ¿Qué sucede? ¿Cuánto tenía acumulados del mes anterior? Ya tenía 579.6 PBs acumulados. Estaba al 12%. Listo. Ahora, eh, valor de punto grupal y personal del mes actual. O sea, del cuarto mes, ¿cuánto hicimos? Son 32.2 TBs de cada uno, ¿cierto? Entonces, por 40, ¿por qué por 40? Porque ya en este momento hay, en mi organización, contándome a mí, hay 40... El tercer personas, día, entrando al cuarto año, día de cuarentena, cuarentena se me hecho como una eternidad. ¿sisto? Estas 40 eh, personas... Sorprendentemente hay mucha .2 gente 2 que TV ni siquiera empezase la cuarentena. Es lo estamos pidiendo eh, por que haga nos da 1.288 puntos solamente en el cuarto mes. Si lo sumo con los 579 que tenía acumulados gracias a la acumulación de XN, ¿qué sucede? Que vamos a obtener 1867.6 puntos. ¿Qué quiere decir? Según la tabla que vimos, que cuando ustedes y yo hagamos 1801 puntos, estamos al... 21% y llegamos al primer rango de la compañía de XN, que es el rango de agente estrella. Por eso les decía que sí o sí vamos a llegar a agentes estrella en la compañía de XN. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Antes, antes, usted y yo podíamos hacer los 30 puntos más 70 puntos de nuestro equipo y sumábamos 100 puntos. De esa forma calificábamos como agentes estrella. Sí, ya seríamos QSA, agente estrella calificado con 100 puntos. Pero, de, del año pasado para acá, se cambió a 100 puntos o personales. Ya no es con mi equipo, no, ya son 100 puntos. ¿Listo? Personales. Entonces, como ven aquí, este, yo ya empiezo a hacer mis 100 puntos a partir de agente estrella en adelante para obtener todos los bonos de mi equipo. Tengo que hacer 100 puntos de agente estrella hacia adelante. ¿Listo? Que nos quede claro. ¿Listo? ¿Puedo hacer los 30 puntos, Cristian? Claro que sí, puedes seguir haciendo los 30 puntos, pero vas a comisionar al 21%. ¿Listo? Y no vas a ganar los otros bonos de tu equipo. Pero si haces 100 puntos, pues vas a ganar más. A mayor volumen de puntos, pues gana más. Cuando hacemos 100 puntos, la compañía de XN es justo generosa y nos obsequia un 4% más, que quiere decir que nosotros estamos al 25%, como ven aquí, y estaríamos como agentes estrella calificados. ¿Listo? ¿Cuánto es hacer 100 puntos, Cristian? Eh, sería mover unas 22 cajas de café. ¿Listo? Pero como ya hemos tenido el hábito de vender cajas de café, de compartir con otras personas, pues las personas nos están comprando las cajitas de café y tenemos consumidores, o sea que no nos va a tocar tan duro sacar esa plata del bolsillo. Y eso que no más estoy hablando del café. ¿Se imagina RG, espirulina y los demás productos que tenemos? ¿Listo? Ahora, vamos a sacar el bono personal cuando estoy al 25%. Como ya hice 100 puntos, por eso se dice aquí 380,600 pesos. ¿Por qué? Si tú coges y sabes que tienes que hacer 100 puntos, entonces vamos a multiplicar 22 cajas de café por 4.6, eso nos da 101.2 pbs. O sea, ahí estoy haciendo mi calificación. ¿Listo? ¿Cuánto es el valor comisionable del café? 17,300 pesos. Si lo multiplico por 22 cajas de café, eso me da 380,600 pesos de valor comisionable personal. Y eso yo lo multiplico por el 25%, porque estoy calificando y la compañía me pone el 25%. ¿Listo? Por el 25%. Eso nos da un bono personal de 95.100 pesos, como lo ven aquí en la diapositiva. Ahora imagínense que usted dijera, no, bueno, esas 22 cajas yo las vendí y me dejó el 50% de ganancia por 20 mil pesos serían 440 mil pesos. Si ustedes hubieran vendido esas cajas de café, más los 95 mil 150, quiere decir que tienes 535 mil pesos. Imagínate, eso es poderoso. El, el DXN te da muchas formas de ganar. Depende de usted y depende de, de, de nosotros cómo queramos pues, hacer el, el proyecto. Ahora nos vamos al bono grupal que es la diferencia en la que yo estoy gracias a mi calificación y la diferencia en la que está cada uno de las personas de mi organización. Listo, entonces, del 25 al 12, yo estoy al 25, ellos están al 12, ¿cuánto hay de diferencia? Un 13%. Ese es el bono grupal, un 13%. Listo, entonces tengo tres líneas que están al 13% de, de diferencia de lo que estoy yo. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar esas tres líneas, como ven acá. ¿Cómo sacamos eso? ¿Cómo sacamos 1.574.300? Perdón, ese 1.574.300 que está acá debajo de las bolitas, familia y equipo, es el valor sobre el cual se calculan las comisiones grupales, o sea, es el volumen de toda, eh, de toda esta línea, de toda esta primera línea. ¿Listo? Como todos van igual, pues todos tienen, están a 1.574.000 pesos. Esto yo lo voy a, a multiplicar por 3 y de aquí yo le saco el 13%. ¿Qué quiere decir? Que Voy a hacer lo siguiente. 3 por 1.574.300 pesos. Me da 4.722.900 pesos por el 13%. Me da un diferencial de estas tres líneas, de 613,977 pesos, ¿ok? Más los 95,150 pesos de mi bono personal, obtendré en el cuarto mes una ganancia de 709,127 pesos de ingreso residual, no de venta directa ni nada de eso, de ingreso residual, solamente sumando dos bonos. ¿ok? vamos claro hasta aquí ahora pasamos al quinto, al quinto mes nada más les pedí 5 cinco, cinco mesecitos, que vamos a trabajar de la mano todos juntos, ¿ok? listo quinto mes, ¿Cómo, ¿cómo vamos en el quinto mes? lo mismo es lo mismo usted hace sus 30 puntos ya como eres agente estrella vas a hacer 100 puntos ¿listo? entonces seguimos acá Miren lo que sucedió aquí. Resulta que en el mes anterior teníamos acumulados 1,876.6 pbs. Con eso nos convertimos en agentes estrella. Resulta que en este nuevo mes, en el quinto mes, gracias al volumen de puntos de toda la organización, que todos están haciendo los 32.2 pbs también, ya tenemos 121 personas. Gracias a qué? Al factor compuesto o al crecimiento exponencial que tenemos. Listo. 132.2. Por 121 personas que lo están haciendo, eso nos daría un volumen de puntos de 3896.2 pbs. más 1876 que tenía, nos da pbs acumulados, nos va a aparecer en nuestro e-word, en nuestra plataforma, nos va a aparecer asteriscos. ¿Por qué? Porque resulta que la compañía tiene un incentivo que se llama el incentivo celular, que, que dice que cuando yo patrocino a tres personas y que cada uno de ellos acumule 2.400 puntos tradicionales, no de IOC, estamos hablando de solo tradicionales, tres personas, yo voy a recibir un bono de 750 mil pesos. ¿okay? Entonces, en este momento, como ya superé esos puntos, me aparecen en asteriscos. ¿Listo? O sea que yo ya tengo 2,400 y a mi patrocinador le faltarían que sus otras dos líneas hagan 2,400 para que mi patrocinador reciba el bono celular. Y yo estoy haciendo acá abajo también lo mismo con mi equipo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que en este momento pasa algo maravilloso. Miren, en el quinto mes, familia y equipo... Sí o sí vamos a ser estrellas rubí de la compañía de XN. Gracias al volumen de puntos que se ha movido en cada una de mis organizaciones. Gracias a que cada una de mis líneas se ha convertido también en agentes estrella. Gracias a la acumulación de puntos. Entonces, el primer trabajo en XN cuál es? Acumule puntos y llegue a agente estrella. ¿Listo? Ayude a tres personas directas, a sus tres directos, a que ellos también hagan lo mismo. O sea que por cada directo. Entonces, por tres directos que se conviertan en agentes estrella calificados, tú estarías al 31% y eres estrella rubí de la compañía de XN. Si venimos este trabajo mes tras mes duplicándonos de esta manera correcta e íntegra, créame que en el quinto mes vamos a ser estrella rubí de la compañía de XN. Y lo más bonito, rango, pero también con cheque, con equipo. Mi equipo también está ganando eso es lo que debemos pensar. No solamente mi beneficio propio, en mi rango y en, en, en ganar dinero yo, no. Mi equipo también está ganando. Eso es algo poderosísimo si lo hacemos de esta manera. ¿Listo? Entonces, bono personal al 31% porque soy rubí, porque tengo tres agentes estrella calificados, entonces estoy al 31%. ¿Cuál es mi bono personal? Recuerden que yo aquí ya estoy haciendo 100 puntos, o sea que son 22 cajas de café. ¿Cuánto es el valor comisionable de la caja de café, de 22 cajas de café? Son 380,300 pesos. Quiere decir que por el 31% me estará devolviendo la compañía de mis propias compras en un bono personal 117,893 pesos. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto es el bono grupal? Resulta que yo estoy al 31% como Ruby y mis agentes estrella calificados, ellos están al 25%. 25%, 25%, 25% cada uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? El bono grupal, que es la diferencia en la que yo estoy y mi equipo, es del 6%. 31 25, ¿cuánto es? 6%. ¿Ok? Entonces, para no hacerlo acá más largo, miren, acá en la parte de abajo dice valor comisionable grupal es de 4.852.000. Seis, 852 mil pesos que es el volumen que se ha movido en toda mi, en toda, en cada una de mis líneas entonces vamos a coger esos 4 millones mil pesos por 3 porque son tres líneas que tengo eso nos da un volumen total de todas mis líneas de 14 millones mil pesos Uf, bastante. Ahora, eso lo voy a multiplicar por el 6%, que es la diferencia en que yo estoy y cada una de mis líneas. ¿Listo? Por el 6%. Nos daría 873,360 pesos me voy a ganar. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Eh, tenemos dos bonos. Bono personal... Me pagan de mis propias compras 117,900 pesos. Bono grupal, que es el diferencial en el que estoy yo y mi equipo, que es de 873,400 pesos. Y el bono de desarrollo, aquí aparece otra forma de ganar el de XN, esto es algo espectacular. Por eso les digo, a veces nos enfocamos en aprendernos el plan de compensación de XN Colombia, nos saturamos de información y, y no sabemos qué hacer con todo eso. No, si hacemos el trabajo correcto, va a ir apareciendo la forma de cómo hacerlo y en nuestra plataforma virtual va a ir apareciendo todo, sí como ven en este momento. Y aparece el bono de desarrollo, que es algo espectacular. ¿Sí? El bono de desarrollo, ¿qué dice? Bueno, Cristian, el bono de desarrollo reparte el 15% en forma descendente. ¿Qué quiere decir? Que por los primeros agentes estrella, ¿sí? O sea, tus frontales, que te califiquen, te vamos a pagar un 5% de todo el volumen. Además de lo que te estamos pagando, te vamos a pagar un 5% más de todo el volumen cada vez que ellos nos califiquen. ¿Listo? Por los agentes estrella de segunda generación, de segundo nivel, te voy a pagar el 4%. Por los agentes estrella de tercera generación, nos van a pagar el 3%. Por los de cuarta, el 2%. Y por los de quinta, el 1%. ¿Ok? Entonces, como estamos haciendo las cosas bien y duplicables, nuestros efectos ya son agentes estrella, están calificando. 100 puntos aquí en el esta diapositiva, quiere decir que nos van a pagar el 5% del volumen de cada uno de mis agentes estrella ¿Y cuánto es ese 5%? Vamos a sacarlo acá. Son tres líneas, tres lo vamos a multiplicar por los cuatro, eh, por millones por, eh, mil pesos, que es el volumen de cada uno, lo multiplicamos por tres, eso nos va a dar, 14 millones y pico, y eso lo multiplicamos, le sacamos el 5%, y el 5% son 727.800 pesos. Entonces, familia y equipo, si ustedes ven lo siguiente, si ustedes ven lo siguiente, si suman su bono personal, 117.893, vamos a sumarlo también acá para que vean que es verdad, 117.893 más el bono grupal 873 mil más 727 mil 800 vamos a obtener en nuestro quinto mes una ganancia de ingresos residuales de $1,719,000 mil pesos sin contar la venta directa entonces, esto es algo poderosísimo. Si quieren, tómenle el pantallazo. Esto es algo que sí o sí funciona. Solamente si lo creemos en nuestra mente, lo vamos a crear. Si lo hacemos de una manera, o sea, si colocamos, o sea, si hacemos un plan de acción y ya lo tienen aquí, ya lo tienen plasmado, ya saben cómo se puede hacer esta estructura, ustedes y yo, en cinco meses, podemos ser estrella rubí de la compañía calificados tener un ingreso residual de un mil pesos. Es ahí donde debemos aprovechar. En estos tiempos de crisis, si tenemos un ingreso residual, pues no nos vamos a preocupar tanto porque el empleo, la empresa, o mi negocio tradicional, o el negocio en la calle que tengo, pues no lo puedo sacar o no lo puedo abrir estos días, pero estoy construyendo un ingreso residual con DXN, que el día de mañana voy a gozar de qué de libertad financiera. Sí, que es un balance entre tiempo y un balance de dinero. sí. Eso es algo espectacular, familia y equipo, construir ingresos residuales. Y si alguien de aquí, con todo respeto, no cree, todavía tiene dudas, o si alguien en su casa le está diciendo que eso no funciona, que eso es una pirámide, que eso es mentira, que eso es una estafa, que, mi, que tal persona estuvo y que eso es una estafa, que eso es mentira, hombre, mira, tú tienes que tener postura y debes creer en las redes de mercadeo y debes creer en este vehículo que es de XN. Y para eso te recomiendo que te leas el libro El negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki. De ahí vas a tener toda la información que se necesita para saber que las redes de mercadeo sí o sí funcionan. ¿Listo? Y podemos construir estos ingresos residuales, familia y equipo, gracias a duplicarnos de la mejor manera, de la manera correcta y de una manera íntegra haciendo un consumo normal mes tras mes, sin necesidad de saturar a las personas. Miren, y lo más bonito, tenemos todo el mes para hacer esos 30 puntos. ¿Ok? Tenemos todo el mes. Aquí cogimos de modo ejemplo el café. Pero recuerden que hay muchísimos más productos que maneja la compañía. ¿Ok? Entonces, familia y equipo, esta es la presentación que les teníamos el día de hoy. Espero que por favor eh, no se queden con la información, sino que por favor la coloquen en acción. El conocimiento es poder, el poder es la acción. Ya saben cómo hacerlo. Hay personas que dicen, hombre, yo entré a una compañía de multinivel, se llama DXN, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para construir ingresos residuales? Aquí ya lo tienes. Tienes esta forma para que te apalanques y lo puedas hacer. Y eso que no estamos hablando del bono de inicio rápido, que tenemos, que es algo también poderoso, que eso ya es en otra capacitación, que es el IC, donde que hay el IOC. Solamente estamos hablando de construir un ingreso residual con el plan tradicional de la compañía de XN. Para que lo entendamos, es un gran pastel donde la empresa nos da una tajada de ese pastel cada vez que ustedes y yo y su equipo, nuestro equipo hace su consumo mínimo de 30 puntos. Eso es lo que hacemos aquí. Construimos esos ingresos residuales donde vamos a poder disfrutar. Listo, familia de equipo, no sé si alguien tenga algún aporte.